Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Bueno chicos, hoy tenemos subastilla, bien, subasta Bajamos el martillo porque tenemos el 113 BO. A ver, eh, 18.700 de oro es la oferta mínima Fíjense después en la página de Wargaming, si no mal recuerdo, creo que termina a las 21 horas Es a las 22, 23 de Central, con lo cual creo que serían las 21 de Argentina Después, fíjense ustedes, cada uno en su país, ¿bien? Pero. Pero sería algo así. Ahora, hay 1500 en stock, ¿ok? O sea, hay que tener en cuenta eso, que son 1500 vehículos. Lo cual es relativamente. No creo que sea mucho, digamos. Se, se pueden llegar a acabar relativamente temprano. Ahora, vamos a meternos de lleno en lo que tiene que ver con el vehículo en sí. A ver vehículo chino para subastar 113 bo que tiene que ver con la eh, ópera de pekín vamos a hacer una pequeña reseña del vehículo el desarrollo del modelo 113 comenzó en 1963 el vehículo fue concebido como la alternativa al Wan-su 111 y usaba partes y componentes de tanques medianos sin embargo el proyecto fue cancelado debido al desarrollo de los main battle tanks bien bueno, acá tenemos algunas características Ahora después vamos a ir a la comparación Porque ustedes muchos tendrán eh, la duda Che, lo compro, no lo compro eh, Lo saco, no lo saco ¿Qué hago, Nando? ¿Qué me, ¿Qué me recomendás vos que haga? En base a esto, en base a tu experiencia Bueno, el tema es el siguiente Características del vehículo Tiene munición AP, tiene hit y tiene explosiva Daño promedio 440 Penetración promedio 249 Con munición eh, AP Ahora vamos a, verlo. vamos a ver el vehículo en el, en el garage Propiamente dicho Así nos podemos sacar todas las dudas Con respecto a eh, lo que tiene que ver Con potencia de fuego Y con otras cuestiones eh, de, otra, de otra índole Esperen que eh, no me di cuenta Vamos a sacar la comparación Bueno Como les decía Entonces tenemos una munición AP Que penetra unos 249 Después tenemos la HEAT que penetra unos 340, lo cual no está en nada mal. Y tenemos una penetración promedio de 68 con explosiva de eh, un HE, una Hype Explosive o como quieran decirle, una shao bao. bao sería en chino. Eh, la penetración, obviamente, 249 es bastante pobre, bien, esto es una penetración de un, de un TD de tier 8. Eh, entonces, la verdad es que te quedas muy corto con la P. Vas a depender mucho de la hit. Y eso mucho no me convence Porque no es un tanque que sea sumamente preciso ¿Por qué? Porque tenés que cerrar retícula Y eh, tiene una dispersión relativamente No es alta, la verdad que tampoco es alta Pero eh, tiene que jugar eso ahí Para jugar cara a cara, las trompadas Este es un vehículo para jugar ahí Boxeando a las piñas en primera línea Como dijimos eh... espera que quiero verlo Quiero que lo vean allá directamente en el... Acá, no, este no, este no Uh, acá el Beijing Opera Quiero que vean eso, que lo tengan ahí Para ver si les gusta, si no les gusta Que ustedes después decidirán y no, no decidirán La tribu también está buena, fíjense que es Jane Jin Wan uh, Mu, Shen Wu Y Fu Jin Kao Recarga de 9.59 eh, Como dijimos, penetración 241 con AP 340 con Hit 68 con HE Perdón si tengo cara de cansado, es que todavía no dormí No dormí toda la noche, estoy sin dormir chicos Así que recién me mojé un poco la cara, el pelo pero estoy palmadísimo. Cerramos paréntesis. Ángulos de elevación y depresión de presión del cañón. Elevación 18 hacia arriba, menos 7 grados de depresión. Lo cual no está nada mal. Menos 7 en un pesado se agradece. De estas características se agradece. Eh, no, es que no es un torretero nato, ¿viste? Por eso, ese es el tema. Tiene un cañón de 122, si no mal recuerdo. Es un 122 milímetros. Ahí va, un 122. 60, 122 TP. Por eso la penetración también bastante media, media. Y el daño. Bah, Tampoco es, está mal, el daño no está mal. La recarga 9.59, como dijimos, velocidad de apuntamiento 2.68, 0.35 de dispersión, eh, 2.754 de DPM, daño promedio por minuto relativo, ¿no? Por supuesto. Después tenemos de, de HP, 2.300 puntos de vida, 120 de blindaje frontal de chasis, ¿ven? 120, eh, a ver, mmm, ¿te puede llegar a rebotar algunos tiros? Sí, claro, por supuesto, si, si lo angulás un poquito, no está mal el frontal y demás. ¿Es un tanque que te va a rebotar todo? No, obviamente que no Te van a clavar algún tanque que sea un poquito más alto si te va a poner acá Y te va a apuntar directamente acá con un hit de 3.40 Y te la va a, recontras, te a clavar. 120 lateral, excelente para un 6 scrape eh, Además pensás que tiene Espaciado, ¿no? Por lo que veo acá Tiene como una especie de espaciado al costado Con lo cual puede llegar a rebotar algún ajito, no penetrar eh, O ir directamente a la oruga Que sería un golazo Si va un poquito más abajo Después tenemos eh, 70 de chasis, eh, trasero obviamente no existe Leje de torreta 290, lo cual no está nada mal, te digo que está bastante bastante bien 290, 180 de lateral y unos 80 traseros chicos okay, Estamos de acuerdo que la torreta no está del todo mal, el chasis tampoco está del todo mal Es un tanque ahí medianamente balanceado Después, lo que tiene que ver con la movilidad. Eh, vamos a resumir que tiene una potencia específica de 16,67, lo cual no está nada mal. Para ser un pesado, pensá que algunos medianos tienen 16 de movilidad. Los medianos más pesadetes, 17, 18, 19, puede tener un mediano tranquilamente. Y estás bastante, bastante cerca de lograr esa potencia específica. Tiene una velocidad máxima de unos 50 km a la hora, lo cual no está, no está mal tampoco. Después... Eh, bueno, velocidad de rotación está bien camuflaje no nos importa, rango de visión 400 lo cual no está, no está mal tampoco con un par de habilidades más le vas a poder subir seguramente eso ahora lo que yo quiero mostrarles es lo siguiente bien, como ya dijimos el vehículo en subasta vale 18.700 ok, 18.700 a la subasta y tenemos 1500 vehículos disponibles en stock como para que los primeros que lo ganen eh, se lo lleven. Bien, se puede ofertar como mínimo 18.700, 800. Pero tengan en cuenta que si otro antes que ustedes ofertó lo mismo, se van a llevar. Eh, otro se va a llevar el vehículo. Seguramente voy a estar dejando una encuesta para que aquellos que todavía no hayan. Eh, si alguno tiene ganas de aportar y que considere cuánto va a dejar más o menos en el. en kilín. En el quilín. No sé por qué no tiene el quilín. Eh, bueno, también más o menos va por ese lado El 113 Pero una encuesta en el canal para, para ver Qué más o menos fueron dejando A ver, para que lo usen de guía, más que nada, ¿no? Después Esto quería mostrarles, vamos a comparar Recuerden este número, 18700 Bien Vamos a ver el 113 Este es el vehículo, ¿cómo podés conseguir el 113? Te vas a la tienda te vas a los eh, vehículos de coleccionista y te vas a Chinese, te vas a China y vas a ver que acá está el, peza, el tanque pesado 113, ¿bien? Eh, que vale, está por 6.100.000. ¿Cuál es el tema de este vehículo? Bueno, que ya tendrías que haber desbloqueado otro vehículo de la rama de Tier 10, cualquiera sea el tipo de vehículo. Puede ser el ligero, un mediano, un pesado o un TD. Cualquiera de Tier 10 que hayas desbloqueado te va a permitir conseguir lo que es... Este, eh, el 113 de, de coleccionista, ¿bien? Ahora, como les decía recién. Vamos a ver las características de uno. Del, del BO, del 113. Este, de Pekín. Y el 113 tradicional. El de línea, por decirlo así. El de coleccionista. Daño promedio es el mismo. Penetración es la misma. Cadencia de fuego es la misma. Recarga es la misma. Velocidad de giro cañón es la misma. Fíjense que está... Todo exactamente igual, chicos. Es el mismo tanque. No se coman el verso. No se coman el chamullo. No se coman cualquier cosa. Acá el camuflaje es de 98. Ah, si bien ando P de 98, 137, boludo, está diciendo cualquier cosa. Ahora que te lo pinto, bro. Dame un segundo. Dame un segundo. Eh, ¿Cuánto? Ahí está. Es lo mismo, brother. Es el mismo tanque. 598, 400, 782 Es lo mismo, bro Es el mismo, el mismo tanque Pero por qué me cobras 18.700 por un camuflaje. A mí realmente los camuflajes no me interesan nada, bro Nada Yo podría llegar a ofertar por este tanque sabes por qué? Porque no tengo el 113 Es el, el único motivo por el cual me permitiría Subastar por este tanque eh, pero es el mismo, el mismo, el mismo. No cambia nada de nada. Es igual, igual, igual. Revísenlo, vayan poniendo stop en el video y vayan fijándose las características. Pero dice, si están los dos en verde, las dos, las dos columnas, es porque son iguales. Y está todo en verde. Es el mismo. En resumen, entonces, ¿qué opino de esta de esta subasta? Para mí, es mi humilde, mi humilde opinión, ¿ok? <coughs> si te importa mucho el camuflaje del 113 de este BO de Pekín de la ópera de Pekín eh, y sacalo ahora me parece realmente quiero ser sutil no quiero ser tan duro pero me parece que no corresponde por parte de la empresa sacar un vehículo así bro. no corresponde sacar un vehículo así ¿por qué te lo digo? ¿por qué te lo digo? Porque realmente no tiene sentido comprar un vehículo solamente por el camuflaje que tiene. Y encima vale 18.700 de oro. Ustedes, no sé si muchos de ustedes tienen la real noción de lo que cuesta conseguir... Pará, esta es la mínima. Yo si fuera otro, y tiraría, ponele, si me interesa posta, y tiro, no sé, algo así, ponele. Redondeamos para arriba, algo así. ¿Sabes lo que son 25.000 de oro? Fíjense, vayan a la tienda Premium, fíjense cuánto es 25.000 de oro, más o menos, en sus países. Y si no, no querés poner guita, ¿cuántos torneos tenés que juntar eh, y ganar? O ¿cuántos sheriffs tenés que matar para juntar 25.000 de oro? ¿Entendés? Entonces, eso, ¿por el camo del 113? Sí, está bien, la tripulación está buena, ahí son Chinguanchin, -Chin, Chan Muan, Chong Win, no sé quiénes son, yo qué sé. La verdad que no tengo ni idea, Sal Chichon... Pero, mira, te digo la cuenta 25.000 de oro Tenés que matar 100 veces a un sheriff Decime cuántas veces en tu vida mataste a un sheriff Bueno, ahora tenés que matarlo 100 veces Para empezar a eh, estar en equilibrio con el gasto de este, de este oro Sí, ya sé, seguramente te habrás comprado cajitas de Navidad y, y habrás tenido un poquito más de algún torneo Capaz que tenés esto, sí puede ser Yo realmente, en lo personal Yo Nando no lo aconsejo Bien, yo en lo personal Es mi forma de pensar, es mi forma de verlo Cada uno después es dueño de hacer Con su guita lo que quiere, con su dinero lo que quiere Con su oro lo que quiere Es la cuenta de cada uno, bien Pero yo, en lo personal No lo aconsejo, ¿por qué? Porque es un camuflaje, bro Si vos me decís que al tanque Le tocaron ciertas características Te aplaudo, te banco, bien Te pongo, no, si me tocaste Las características de este vehículo, no te agarro Te pongo hasta 30.000 de oro, 35.000 de oro ¿Entendés? Te pongo 35 mil, 36 lucas 500, te pongo. Para llevarme el tanque. ¿Entendés? Pero si sí es el mismo, brother. Es el mismo tanque. ¿Quién no tiene cinco pagos? Si no, sacate uno de línea. Y es que, no sé, que realmente... A mí no me, no me termina de cerrar, realmente. No me termina de cerrar la subasta. Yo sé que muchos lo van a querer, muchos van a subastar, seguro. Porque además uno siempre se tira un lance ahí diciendo, bueno, ¿cuánto es 18, 700? Y le metemos, yo qué sé. 20, a ver si cuela, si pasa pasa 20.000 de oro Y bueno, después ponemos ahí un 20.500 A ver si pasa Puede ser, yo no te digo que no eh, Yo lo que te digo es que a nivel personal Me parece un tanque Que no es malo, ojo, no me parece un mal tanque eh, Nada que ver, no, yo no dije eso, para nada Me parece que un tanque que está relativamente bien Aceptable, no, no, no está mal tiene una buena recarga, pega bien. Lástima que la pez media caca, la velocidad de la pez de 950 no es muy buena. La HIT 340 sí está bien, pero en resumen, o sea, si tengo que poner la balanza, lo que me cuesta los 18, los 20.000 de oro, porque para sacar esto no va a sacarlo con 18.000, los 20.000 de oro que tenés que poner mínimo, o por ahí más o menos, eh, contra ir y sacar lo de la tienda en la parte donde están los vehículos de coleccionista, si ya tenés otro tier 10, yo voy Realmente, lo que les digo hoy a ustedes Es, ya tenés otro tier 10 de, chin, de la rama china O estás en el nivel 9 Bueno, llegate al 10 y después venís Y lo dejás acá y lo compras cuando quieras 6 millones en mil es lo que vale un tier 10 Cualquier tier 10, ¿entendés? Ahora Yo siento que no no me, parece, no me parece justo ¿Entendés? A eso voy, no me parece justo Que te cobren solamente por el camuflaje Si me hubieses hecho Exactamente el mismo tanque pero con algunas pequeñas modificaciones, yo que sé. Hasta si querés peor, te digo. No te digo que me sea mejor. Hasta peor, pero distinto. Cambiame algo. Que no tenga menos 7, que tenga menos 6 de depresión. Y que tenga más 2, de, 2 grados más de elevación. Que te modifiquen algo de algo. Pero están haciendo la gran el T34 Black y el T24. El IS6 y el IS6 Black. Eh, el M41 Bulldog y el de la Wargaming League. Son lo mismo, bro. Son lo mismo. Son el mismo tanque. Entonces, ¿por qué voy a estar 20.000 de oro, voy a tirar la basura, 20.000 de oro por un vehículo que es exactamente igual al que está ahí para, para sacarlo en la tienda de los vehículos de coleccionista? Yo no sé, la verdad que no, no, esta parte sí que no la entiendo. Me encanta, el, me encanta la subasta, me parece una gran idea, está buenísimo, la gente se prende, eh, le gusta, está bueno subastar, esperar los resultados, esperar a ver qué pasa... Eh, me estoy cayendo de sueño <risa> esperar a ver qué pasa y todo pero, pero así de esta forma no creo que sea la mejor la verdad, sinceramente lo digo no, no, no me termina de cerrar no me convence y no sé por qué toman estas medidas yo creo que la comunidad en este sentido no, no creo que lo reciba muy bien a este vehículo, no sé, es mi opinión no, sé, no, no quiero hablar por la comunidad, por la gente porque es muy autoritario decir la gente y además muy general pero realmente siendo el mismo tanque Salvo que no tengas el otro, el, el chino, pero el de línea, o el mejor dicho, el de coleccionista, pero... Anda, sacalo y listo, bro, ya está. Es mi consejo, no sé. Yo no iría por el tanque. Pero bueno, amigos, es mi opinión. Cada uno hará lo que quiera, lo que considere, lo que le parezca mejor. Es mi humilde opinión. Déjenme en los comentarios qué van a hacer ustedes. Y si alguno se anima, que me dejen más o menos cuánto piensa poner por el tanque. Eh, a ver qué onda. Eh, nada, eso, amigos. Déjenme en los comentarios, dejase like, suscríbete y nos veremos en, el próximo, en la próxima subasta, seguramente. Besos. Los quiero. Chau, chau.